En el exo es bonito ver cómo el Señor guió a su pueblo y cómo su pueblo, <risas> igual que hoy lo abandona, no le cree, pero con todas las muestras del amor del Señor, hoy oh, sí vuelvo, sí Señor te amo, te quiero, sí me das comida, vamos, pero a los dos días que ya estoy satisfecho, ¿quién es el Señor? Veamos qué nos sigue diciendo esta palabra. Y seguimos en el Antiguo Testamento, en Isaías. Es tremendo, tremendo cuando tengan y puedan. Lean, lean el libro de Isaías. Está ahí descrita sobre todo la pasión del Señor, en qué forma Él entrega la vida. Y acá nos dice... En Isaías 40, 29. Fortalece al cansado, da energías al débil. Se cansan los jóvenes y se fatigan los muchachos, tropiezan y caen. Pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, vuelan como las águilas, corren y no se fatigan, caminan y no se cansan palabras y una canción y correrán y no perdón <ríe> los amos no canto correrán y no se cansarán así es podemos caminar ahí tanto tanta teresa de calcuta cuánto se cansaba San Francisco caminaba todo el día, todo el día, llegaba a la casa como un lolo. ¿Por qué? Porque andaba en las cosas, el Señor los fortalecía a pesar de todo lo que pasaba. Tú y yo, hermanitos queridos, confiemos. No nos vamos a cansar si vamos a servir, si vamos a ayudar al otro, si vamos a ir a entregarlo. A acompañar a esa persona que necesita. Estoy cansado, vengo recién de la pega todo el día, en la pega aquí en la casa todo el día. y Después quieren que vayan hoy, que me avisan que hay una persona enferma que me necesita, que, que por favor vaya. No, que vaya otra. Hay tantos que no hacen nada. Yo, el Señor sabe que estás cansada, sabe que te cuesta caminar, que te duele la rodilla, sabe todo eso. Pero te pide, porque confía en ti. Él te ha dado los dones. Vamos a ver un poquito más adelante, con Pentecostés los frutos y podemos salir adelante. Y no me voy a cansar. Una hermana, vamos a la misa, tiene problemas, anda con su bastoncito y dice que de repente la casa está llena, llena de dolores. Viene a la hora de la misa, le dice, señor, y de repente va al baño a lavarse las manos y no tiene ningún dolor. Ya, señor, va a misa, está ya. Y de repente dice que cuando ella tiene que salir a comulgar, le duele un poquito, pero puede, logra, va a misa a la vuelta, nos venimos juntos, toma y tal bracito, ya, y después ella cuenta que en la casa le vuelve los dolores que tenía. Pero en ese trayecto de ir a estar con el Señor, lo fortalecía para ella poder salir adelante ahí en ese sufrimiento que se lo entrega el Señor. Y puede, pero no se queda en la casa, hoy oh, si no puedo, no puedo caminar con Bastón, no, el Señor sabe pero siente esa necesidad como veíamos el otro día de la Eucaristía. Así que confiando plenamente en el Señor seguimos este caminar sin cansar. Los que esperan, los que esperan. En... We're